Hola gente, ¿cómo le va? Hoy estamos acá para criticar la película de Prey o La Presa En español, es La Presa eh, La película, ¿cómo se llama esto? Protagonizada por eh, Naruto Midhunter. Hunter eh, La verdad que la actriz ha hecho un excelente papel en esta película eh, Aviso de que la primera parte sin spoiler, seguramente va a venir una partecita con spoiler eh, porque hay cositas, hay cositas Pero voy a avisar antes de todo Cuando llegue la parte con el spoiler Va a haber un cartelito de alerta Si te querés comerte el spoiler te quedas, Si no, volvés después que hayas visto la película Pero para empezar Las impresiones de Prey Es, cómo decirlo así en una frase A buen entendedor Pocas palabras Así, a buen entendedor Pocas palabras La película es muy buena y no necesitó de un lore espectacular, de diciendo, mira, vamos a ver eh, la tecnología de los depredadores, vamos a buscar esto, le vamos a buscar lo otro. Eh, no, no, no, no, no, no, no se basaron tanto en eso. Lo hicieron acorde al tiempo, una película primitiva, eh, Naru, que es una, una indígena de los comanches, es una comanche. Quien intenta sobresalir del resto. Quiere ser cazadora. Eh, tiene sus toquecitos menos progres, pero en este caso y en esta película están bien fundamentados. Eh, bueno, por un lado, ¿no? Después cuando me llegue la parte de spoiler voy a decir un poquito más, pero por ahora eh, diré eso. La película es buena, eh, Tiene, bu yo lo escuché con auriculares y la verdad que me voló la cabeza a los audios. Es espectacular eh, el tema de los sonidos y todo eso, es muy bueno Lo recomiendo escucharlo con auriculares, si tiene auriculares buenos, lo recomiendo Mirar la película con auriculares que o sea, se escucha muy bien, muy, muy buena calidad, muy buen audio tiene Igual que muy eh, eh, muy buen soundtrack, te digo la verdad, eh, los sonidos son muy buenos, está muy bien lograda la película eh, Los efectos especiales, creo que uno o dos habré encontrado que no, no estaban muy bien, pero bueno, digamos que fue una película sacada para... No fue al cine Que yo creo que habrá sido una, un gran error, porque se van a arrepentir de eso Porque la película es muy buena Es muy buena eh, Comparado con las otras basuras que han sido de depredadores Creo que Predators es la que más zafa eh, La última de depredadores es la que hicieron que estaban en los, los locos y eso Esa es una porquería que es infumable, tienen que borrarla del lore Tienen que borrarlo Pero la verdad que esta película eh, cumple con las expectativas y la supera uno, bueno, hay que, hay que, también hay que tener en cuenta que uno, que uno fue con las expectativas bajas porque con todo lo mal que habían hecho con las películas de depredador uno fue con las expectativas bajas pero la verdad que cumple más que la cuenta es una muy buena película muy entretenida eh, ciencia ficción de la buena eh, terror de la clásica buena eh, no, hay nada que, no hay nada que podamos decir y, y, y no decir de la película de que, como digo, bueno, tiene sus toquecitos medio, medio, bueno, poder femenino gente, pongámosle el pañuelito verde pero, la verdad que no molesta, porque está fundamentado en algunas cosas no sé no entiendo cómo era la cultura comanche, así que no podría decirle si eso podría pasar o no, no tengo la, la más mera idea pero en sí, la película está bien, es muy buena película yo creo que cometieron un error al no sacarla al cine eh, pero si van a empezar con un lore así, como una precuela de Depredators, eh, de Depredador, con, van a empezar así y hacer todo un nuevo universo, la verdad que arrancaron con el pie derecho. Puedo decir que arrancaron con el pie derecho y que está muy interesante, que lo cual eh, si vuelven a sacar otra película de Depredador, es muy probable que la mire si están los directores estos o la dirigencia que, está, que estuvo encargada de esta película. La verdad que sí, estoy dispuesto y incluso iría a verla al cine. Iría Porque la verdad que la primicia no parecía Pero fue mucho mejor de lo que dio Lo que nos dio, lo que nos entregó en pantalla eh, La verdad que es muy buena calidad Como digo, la actriz eh, se roba todo Todo Pero el Predator también La aparición de ambos es muy buena La interacción de ambos es muy buena Así que no, no hay mucho más que, que criticar O sea, ¿qué podemos decir? Eh, que, no, que nos saque de... De lo que vayamos con, con el spoiler, porque ahí está complicado. Eh, me gustaría hablar mucho con el spoiler, pero sí, está muy bueno eh, cómo, cómo es la cultura, cómo se va viendo, los recolectores, eh, el depredador. La verdad que... Pff, eh, yo creo que en este momento NECA Neca está frotándose los pezones, esperando a sacar figuras de, esa, de ese depredador. Van a sacar eh, figuras con casco, sin casco. Eh, ¿Cómo se llama esto? Convicción con visión de calor. Lo van a sacar eh, transparentes porque es NECA gente. O sea, NECA siempre ve algo y yo, se está relamiendo en este mismo momento para decir cuántas figuras voy a sacar de esta película. Que a lo cual seguramente eh, le, ha, le ha hecho justicia eh, en la historia. Muchos, eh, Hay muchos guiños. Eso sí, hay muchos guiños que son muy lindos. Que muy, muy buenos guiños. Eh, me gustó lo que está ambientado, me gustaría que sigan así de que vayan, en vez de saltar al futuro, que estén en el pasado que los depredadores, vayamos viendo depredadores en el pasado, luchando contra qué sé yo, en la guerra civil en la segunda guerra mundial es que este, la primicia es muy buena gente, es muy buena y nos han regalado joyitas, joyitas de, de guiños, que la verdad eso lo tengo que hablar con el sector con spoiler, porque acá no puedo decir nada porque si no, ya listo, le arruinó todo la experiencia. Pero sí, después de que haberlo sacado en Hulu, en Star eh, y en varias plataformas que, que no están acá. Eh, la verdad que para un fin de semana, mirarlo tranquilo. Este fin de semana está excelente para verlo este fin de semana. Muy recomendable, se lo recomiendo. La verdad que eh, tiene puntos, eh, como digo, algunos por ahí... En, los efectos son muy buenos, pero por ahí hay algún efecto que se nota que, bueno, no le dieron tanto el presupuesto Pero es mínimo, es tan mínimo que decimos como, está bien oculto, porque al momento de tener eso, eh, fotograf la fotografía de, de, de noche o de atardecer eh, Está bien bien, bien bien logrado, o sea, bien, bien, bien, bien hecho eh, el, el presupuesto que le dieron Entonces no, no se puede decir mucho más de, de los de momentos sin spoiler, ¿no? Eh, bueno, los otros, actores, eh, los otros actores también se han rifado eh, muy, muy convincentes algunos, otros no tantos, pero eh, muy bien, muy bien eh, Hay momentos que están, como se llama esto, que hay, hay varias cositas que Es que es el problema, que no sé si se puede decir sin spoiler sin que cagarle la experiencia a alguien porque eso sería feo, eso sería feo Pero el vestuario bien, el vestuario lo que puedo decir, estaba más que aceptable eh, Las localizaciones también estaban muy bien eh, El gore, el gore en especial es muy bueno el gore, el gore de esta película está justificado, está bien y está justificado No es gore porque sí, no es un gore de Ah bueno, listo, necesitamos que, que saquen como por ejemplo que lo que pasó en Alien vs Depredador 2 que había muchos momentos de gore que eran totalmente innecesarios es lindo el gore cuando está bien implementado pero cuando ya es fuera de, de lugar así como que película de terror cualquiera es que no eh, hay veces que el gore es medio... Me veo como muy sacado de contexto. O sea, como que ah eh, chaval le, le, le explota la cabeza y empieza a llover en un montón de, de villera y todo. así Y voy a decir, bueno, qué exagerado, amigo, qué exagerado. Acá, en esta película, no pasa. El gore es bueno. Las muertes son mortales. Las peleas son espectaculares. Al haber hecho un depredador más atlético, creo que la han pegado, ¿eh? La han pegado que han hecho un depredador mucho más atlético, mucho más ágil. Que eso ayuda mucho en el tema del ritmo de la película. Que... No hay casi descanso, no hay casi pausas, porque hasta incluso los momentos donde está rastreando o, o yendo por ahí a buscando cosas eh, la protagonista Haru, eh, la verdad que no se nota cansador ni como relleno, se nota muy bien, como que está tú estás ahí con ellos eh, experimentando lo que es la búsqueda de la casa y lo que eran los comanches en ese momento, ¿no? Así que la verdad, como película, está más que aceptable este Entran en el lore de depredador y me parece perfecto que lo vayan tomando un poquito más en serio a esta criatura fantástica que nos ha dado el cine Que le habían, lo habían bastardeado bastante, habían bastardeado bastante este depredador Pero por suerte llegaron para hacerle justicia Y bueno, sin más que decir por esa parte de cine spoiler eh, Bueno, vamos avisando, ahora viene la parte con spoiler gente Me parece bien, amigo, me parece bien ¿Qué te parece así sin casco, eh? eh sí, sí, ya me lo dijeron, estoy espantoso Ya me lo dijeron, ya me lo dijeron eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, arrancamos la parte Con el spoiler, gente Bueno, eh, la parte que me parece muy buena También es cómo justifica Haru, eh, que quiere ser guerrera Y que quiere ir a, ir a, ir a, a, ir a Cazar, aprender a ser cazadora eso está muy bien hecho, me parece que está perfecto en ese en, en sentido Pero, pero, entra la parte progres. Yo no sé si la época de los Comanches se habrían permitido así como así De que una mujer vara y sea tan agresiva Es que ese no es eres junta, amiga Te habrían cagado trompada, seguramente te habrían, te habrían pasado de todo, eh Te habría pasado de todo eh, También, eh, es muy cargoso en el sentido, bueno, lo que a mí me molestó un poquito Fue por esto parte del guion, es esa parte del guion, ¿no? De que Haru sea muy insistente con el tema de que quiero ir a cazar, quiero ir a cazar al demonio, quiero ir a cazar al demonio Es que, en serio, ¿eh? se pone muy denso. Sea, si, si nos ponemos a ver El depredador estaba ahí de chill, tranqui, 120, acá mi cacería, que me una serpiente, que mato un, que mata un lobo Que voy a matar un oso, que estoy acá, yo estoy de chill, vengo acá a hacer a... En realidad, ni siquiera fue a buscar humanos, o sea, es, es como que... El chaval estaba ahí de chill y la otra estaba muy persistente de que quiero ir a ver qué es lo que, cual, qué, qué es lo que casó quién casó a esto, por qué le tiene miedo Entonces si vamos a ver eh, toda la culpa de la muerte del de hermano, porque el hermano muere, el hermano muere La culpa de todas las muertes que hay es básicamente por culpa de ella Ella por ser tan hincha pelota, porque es así, es hincha pelota Va a buscar al bicho y el bicho eh, por culpa de ella, el bicho las termina encontrando a todos y entonces ahí por eso me empieza a matar salvajemente a su, casi todo su fucking tribu Al punto tal de que casi mató a casi todos los hombres de la tribu O sea, casi se quedan sin tribu por culpa de ella Porque si no hay hombres, ¿en qué chongo te vas a sentar, amiga? Que no, que no En, en esto, bueno, en esto es, eh, digo, uff tan feminita podía ser la mina de decir bueno no no que se pudra todos los hombres y mientras yo cumplo mi objetivo es que en ese sentido bueno yo te puedo decir no no no no no no no, no, no, mi, no mi reina no mi queen no mi drama queen por favor que no que no ahí ya creo como que te pasaste un poquito de lanza un poquito de verga eh, pero bueno bueno bueno eh, ayudada a la trama así que está Está, ayuda a la trama pero sí, eso también fue medio como bueno casi le a todo tu pueblo por tu culpa eso de porfiada ¿entendés? eso de porfiada pero también hay que reconocer de que se ve que el depredador ya se había encontrado con los porque en un momento se encuentra con franceses con los franceses si ya viste la película seguramente te tiraste de que en un momento se encuentra con los franceses y los franceses están buscando a la criatura eso quiere decir que la criatura había tenido algún encuentro con los franceses ya porque si lo otro lo estaban buscando es porque sabían de la existencia de la, de la, de la, de la criatura Pero no tienen ni puta idea que los Comanches estaban por ahí Así que yo digo, bueno, algo algo ya te lo... pero estaba buscando otra presa Me gustó mucho de que el depredador no le, no le diera pelota a la mujer Eso me gustó mucho Eso me gustó mucho de que bueno, bueno, bueno, eh, es que tú no para mí no eres una presa ¿no? O sea, te dejo vivir porque eres una cagada y que la mina se lo toma muy en serio, o sea, si ya la mina era mina conchuda, imagínate con eso, o sea, se volvió más conchuda todavía. Ah, no me das pelota. Es la típica mina tóxica que digo, mientras menos bola le das, más te busca, eh. Es la mina tóxica, seamos sinceros. Es la típica minica, la mina tóxica. Pero bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Cómo se llama esto? Mientras pasa, pasa todos esos chanchullos, digamos, por ahí, eh, básicamente la culpa es de ella. Lo que tengo que decir, y muy guapo, la pelea del depredador contra el oso. Todos creíamos que iba, lo iba a atacar a traición Porque en el trailer mostraba como si le habría tocado a traición Pero no, no, no, fue en mano a mano a cagarse a palo con un fucking oso. Puto depredador de mierda Es un puto amo, ¿eh? es el puto amo el depredador, amigo Yo lo amo ese depredador eh, La pelea del lobo también es muy buena, gente Es muy, muy entretenida Pero sí, sí, sí, sí, eh, hasta la película cumple un montón Es muy entretenida, muy divertida Y bueno, hablemos de la parte de los franceses la parte de los franceses creo que es una de las mejores partes, porque están ahí... No sé si están colonizando, se estaban toda la pinta de que querían llevar a, a la a la Chico y acabarse, acabarse no sé, medio raro esa parte, esa fue mi parte, medio rara. Pero eh, también es una parte muy buena de la película. Eh, lo que sí eh, que molestó mucho, y más, yo creo que más de alguno le va a molestar, de que van a cambiar el lore, lo de la pistola de Rafael Ladolini. Que los cómics es diferente, si leíste los cómics, vas a ver que el Rafael Ladolini era un pirata Era un pirata Rafael Ladolini Y es el que le da eh, la pistola al depredador Que después es el depredador icónico de la 2 eh, Técnicamente, pero bueno, eh, acá lo han cambiado Han cambiado ese lore Y... ¿Cómo se llama esto? Rafael Ladolini le da la pistola a, a Haru a, a Haru, Haru eh, ¡Naru! Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, eso, yo creo que mucha gente se va a estar a las puteadas porque digo, bueno, bueno Pero también hay que tener en cuenta de que desde que lo compró Disney eh, Seguramente todo lo que era canon antiguamente de depredador lo borren Así que, pero si van a empezar así, con esta película y van a hacer eh, con un nuevo lore eh, Arrancando con esta película, me parece bien Me parece bien que obviar a los cómics y que se haga un nuevo lore a partir de esta película Me gustaría, como digo, que vaya con la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial que esté, qué sé yo, en una crisis de, no sé, de, de algún quilombo que haya estado el depredador ahí contra los piratas, qué sé yo, eso estaría muy bueno, ¿eh? Eso estaría muy, muy, muy interesante. Eh, me gustó que el depredador es como primitivo, no es el típico depredador que conocíamos todos, es, no sé, si se ve, se ve como hasta incluso como entre la mezcla de, de un Morlock y un depredador, o sea, si lo ven, es como los Morlocks de la película del Viaje en el Tiempo a la Nueva. La última que salió, perdón eh, así Se ve medio así, medio raro eh, guapísimo lo que es el traje, la biomáscara del depredador Es guapísimo, amigos eh, tonto Lo que me pareció tonto de que el depredador sea, no sé Puede ser de que por ahí el depredador Es, eh, ¿cómo se llama esto? Primitivo Y hasta incluso no entiende muy bien, parece, su tecnología Porque si el puto depredador eh, No puede ver que su biomáscara... Apunta hacia otro lado mientras. Es que eso me pareció tonto. Me pareció muy tonto. Me pareció muy tonto la forma de morir del depredador. Pero se lo permito porque la película me, me, me mantuvo entretenido desde un fucking principio. Eh, la verdad que se lo voy a aguantar por eso. Pero me pareció tonto. Voy a decir, voy a ser sincero. Es eh, como que. Y encima como que la mira como dijo yo no soy una estúpida ardilla bueno pero o sea al parecer lo trató de el depredador de estúpido básicamente le dijo que era como una ardilla estúpida al depredador porque ah, si nos vamos a ver nos tiraron un spoiler en el momento de coso de, de cuando queda atrapado cuando queda atrapado con el hermano que se sueltan ahí nos tiraron el spoiler de que bueno lo iba a matar así como si iba a quedar atrapado el depredador ¿Entendés? si iba a tener que sacrificarse y bueno, pa, bueno no, no se sacrificó el depredador, bueno, básicamente sí se suicidó porque no se dio ni cuenta de que su propio biomáscara le estaba apuntando a la puta cabeza, pero bueno, cosa que pasa, cosa que pasa. Pero llegando de nuevo a lo de, no sé cómo van a ser el tema de la pistola con el Rafael Adolini. no tengo ni la más mera idea, vamos a ver cómo lo solucionan esto o cómo va a seguir el lore, es muy probable que, espero que no lo saquen en cómics, para que no me caguen y hagan una película bien armada Bueno, en los créditos finales se ve De que llega eh, la nave espacial y parece que vuelve al campamento No sé si bajan y le dan un premio a Haru O lo hacen mierda todo No tengo ni idea No sé cómo van a continuar eso eh, Pero me gustó Me gustaría que este lore siga Me gusta que este lore siga La película es más que aceptable, es más que buena Es muy buena la película Así que, Y bueno, y saber cómo... Bueno, si me dicen que los depredadores... Van recolectando por ahí las médulas de los humanos para ir, a hacerse, para ir evolucionando Eso, si van a seguir la, la película de los depredadores, la última Digo, no me gusta mucho esa, esa primicia Eso sí que no me gustó Porque es como muy primitivo este depredador Pero me gustaría que lo hagan de otra forma, que vayan evolucionando de otra forma Y no de esa forma de que vienen a buscar los putas médulas de los humanos porque sería estúpido ¿eh? Pero bueno hasta ahí yo creo que sí, sí, la película cumple, se ha sacado la polla, gente. Eh, es una película que literalmente me habría gustado verla en el cine, con todo lo fucking, y con un, un mejor presupuesto. Pero con lo que poco que hicieron, hicieron muy bien. La verdad que está muy buena la película, muy entretenida. Y como digo, es que NECA se va a hacer un festín y Hot Toys... Con este nuevo depredador, eh, está muy bien logrado. Está muy bien, es muy feo el hijo de puta, eh. es muy feo. Las armas del depredador son guapísimas. El escudo, el escudo es espectacular. Eh, ese como una navaja que tiene. amén. ese llegó pa. Este depredador eh, es muy primitivo, pero tiene muchas cosas que, que el otro no tiene, por ejemplo. Eh, la arma de plasma, no tiene la arma de plasma y eso se agradece, tiene ¿no? una ventaja como muy abismal contra los otros comanches ¿no? entonces que tenga así, que dispare flechas, eh, flechas nomás, me parece bien, me parece que estuvo, eh, en ese sentido estuvo bien manejado eh, por parte del director, de, del guionista, estuvo bien manejado de que sea mucho más primitivo igual que, que los comanches, o sea, eso me gusta que le hayan dado ese toque de, de, de viejo, de... de antiguo, así que no, guapísimo muy como ya he dicho eh, muy bueno que el depredador sea ágil que pueda correr de un lado a otro, saltar de acá para allá eh, la pelea con... con... con... con... con... con la chica me pareció buena, es muy buena pelea eh, en especial de que, bueno, al ser ágiles los dos me pareció buena, o sea, no es que fue muy fantasioso ni nada por el estilo Me pareció buena, a mí la película me gustó mucho Me entretuvo bastante, de hecho no hice ni siquiera en vivo en Twitch Iba a ser en vivo en Twitch y no hice porque dije Me voy a poner a ver la película y listo, chao Y no me ven hasta el domingo o el lunes eh, Pero bueno, la verdad que sí eh, Me ha gustado, me ha gustado y quiero que sacan más cosas Quiero más información de la película Y a ver si van hasta una segunda parte eh, pero sí, eh, la película cumple eh, Yo la recomiendo 100% A los seguidores de Depredador De la primera y de segunda Los sigo y es para agarrar una nueva generación eh, Los guiños eh, Dice, si sangra puede morir eh, guiño guiñazo eh, Bueno, la pistola, ni hablar En el momento donde caen en el charco También, ni hablar Me faltó la parte, eso sí, me faltó la parte Que cuando el Depredador está en el agua No le afectó el agua al camuflaje Eso sí estuvo medio raro Ojo, qué lindo el camuflaje de este depredador. Qué lindo, encima, en realidad parecía un demonio, más que un depredador por momentos, parecía un demonio del Doom. Pero sí, la verdad que hermoso lo que es la calidad gráfica de, del depredador. Eh, lo han hecho muy bueno, lo han modernizado muy bien. Así que sí, me ha gustado. No exageraron tanto con la visión de, de calor, que eso también se agradece porque estando ahí pudieron haber eh, abusado de la visión de, de calor, pudieron haber abusado y no abusaron tanto, eso, entonces eso eso estuvo bueno estuvo bueno que no hayan abusado que, que, eh, como digo, a buen entendedor pocas palabras y es lo que pasa, porque tampoco es que se lo pasan hablando toda la película es, hablan lo justo y necesario, no más, no hace falta más así que muy bien, eh, muy, eh, la traducción en latino, el doblaje en latino me gustó me gustó, me gustó mucho, porque mucha gente lo bueno, no, no, mira en inglés porque esto que lo otro, no, no, no, no, yo lo miré en latino, en doblado y la verdad que me ha gustado, me gustó, me sirve obviamente no entendí una choto porque no estaba subtitulada la parte de los franceses o algunas partes que hablaban en copanche pero se ha entendido la película, no hace falta más no se pida más así que la verdad que muy buena, muy buena premisa, muy buena película recomendada, el especial para este fin de semana así que ¿qué estás haciendo acá? Eh, si, si ya la viste, andá y mirala de nuevo, qué sé yo ve y frótate los pezones como NECA bueno, Escopota, gracias por haber visto este el video hasta acá. Dale like, por favor, seguime y también seguí mi cuenta de Twitch, que yo también voy a hacer así reseñas por ahí, amigos. Un saludo grande y un beso a la cola, Escopota.